La vida sin mucho trámite es mucho mejor, pero es mucho, mucho más cuando se hace de forma organizada. Ese es uno de los lemas que tiene esta nueva empresa Factú y por eso me da muchísimo gusto saludar a la emprendedora María Camila. María Camila, bienvenida a Negocios en tu Mundo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias a ustedes por este espacio. La verdad es que lo que comentas es completamente cierto y eso es lo que trajimos eh, a la mesa con Factu, que es ayudar la vida de las personas a que por medio de la organización sus finanzas sean mucho más fáciles. Bueno y cuéntanos inicialmente la historia de este emprendimiento, cómo nace, cómo, cómo se te ocurre la idea. Ok, yo empecé a emprender desde muy pequeña. Desde los 9 años era de las niñas que vendía accesorios y chocolates en el colegio. Así que el emprendimiento para mí desde pequeña fue algo con lo que básicamente nací. Eh, y a los 18 años lo primero que hice cuando me dieron mi cédula fue abrir una empresa. Eh, cuando abrí la empresa la verdad no conocía mucho el tema, apenas estaba entrando como en este mundo de la adultez. Eh, y simplemente había una empresa, era un sitio web y gracias a ese aprendizaje, eh, la empresa no se dio por mucho tiempo, duró nada más alrededor de unos seis meses, pero gracias a ese aprendizaje este, me di cuenta que había demasiadas cosas por las que los emprendedores tenían que pasar eh, y por lo menos principalmente en el tema de facturas había como un, una organización que tener eh, para evitar Tener multas para evitar tener que pagarle, por lo menos al gobierno, demasiados impuestos. Eh, y habían diferentes eh, como cosas que se podían hacer para mejorar este todo el tema de la organización. Entonces, eh, por yo no tener ese conocimiento, llegué a pagar multas, llegué a pagar intereses en impuestos. Llegó a, quizás esto le ha pasado a la mayoría de emprendedores que emprenden sin tener ese conocimiento legal o fiscal. Eh, y debido a eso me doy cuenta de que las facturas había que guardarlas. así que un día eh, yo vivo en Panamá un día que estaba justamente subiendo en el aeropuerto de Río Negro para venir a Panamá me doy cuenta que abro mi wallet porque estaba guardando todas mis facturas en el wallet de papel saco una factura y cuando veo la factura era un papel en blanco toda la información se había borrado y yo dije, ok, estamos en pleno siglo, siglo XXI, estamos en la, era, en la era digital, ¿por qué todas las facturas siguen siendo de papel? Eso fue aproximadamente hace seis años, y cuando me puse a investigar, ya estaba empezando a entrar el tema de la facturación electrónica en Latinoamérica, estaba empezando a entrar en Colombia, pero todavía no estaba tan avanzada como quizás no está hoy en día. Eh, y ahí me surgió por primera vez la idea de factura, y yo dije, qué bueno sería tener un lugar donde yo puedo organizar todas estas facturas de forma digital, sin tener que tenerlas en mi cartera, arrugándose, dañándose, y qué cool que esto pudiera ser todo electrónico. Así la información no se pierde y voy a poder organizar y encontrar mis facturas de una forma más fácil. Así que inició simplemente como eso, para hacer un wallet digital de facturas. Eh, y obviamente, a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando a lo que puede ser Factu hoy en día, que estamos orgullosos de poder decir que hoy estamos entrando en Colombia como nuestro nuevo y segundo mercado. María Camila, qué bueno que nos, que nos cuentes cómo fue ese paso entre esa idea que se te ocurrió y luego convertirla en realidad. Sí, bueno, la verdad siempre se me han ocurrido bastantes ideas y siempre las noto, pero creo que... Pensaba que tener facto iba a ser mucho más lejano y que iba a requerir demasiado tiempo, demasiado dinero para comenzar, así que siempre lo estuve como posponiendo un poquito, pero cuando cayó la pandemia, la verdad, ya tenía el plan de negocios hecho, ya tenía el prototipo de cómo quería que se viera este, y dije, voy a en verdad ponerme manos a la obra y tomar el paso de comenzar. Y muchas veces eh, creo que los emprendedores o las personas que se les ocurre una idea de negocio no toman el paso porque están pensando en tantas cosas que hacer que no toman ese primer paso. Y yo lo único que hice fue, ok, dividir en qué pasos necesitaba para comenzar. Y mi, primera, mi primer paso era conseguir un programador. Y conseguí, después de tres meses de buscar un programador, y así comencé. Y dije, bueno, vamos a comenzar pequeño, vamos a comenzar simple, no voy a tener como expectativas grandes, simplemente voy a tomar la decisión de hacerlo, lo hice muerta de miedo, porque la verdad yo siempre digo, hagan las cosas con miedo, pero háganlas, no dejen que el miedo los detenga, y bueno, lo hice, empezamos, Alejandro, que él es mi socio, empezó junto conmigo Factu, y poco a poco eh, Factu se fue convirtiendo en lo que es hoy en día, gracias también a todo el apoyo que hemos tenido a través de las redes sociales. María Camila, ¿y cómo fue ese encuentro con Alejandro para ser el socio? Porque me parece que eso es importante a la hora de no emprender, es con quién lo hace y cómo escoger eh, ese socio, que eso es prácticamente un matrimonio laboral. De verdad que sí. Bueno, la verdad yo siento que conté con demasiada suerte. Yo estuve buscando aproximadamente, de verdad, como unos tres meses programador. Pero, como te digo, la idea yo la había tenido alrededor de tres años antes de que la inicié. Y yo decía, hasta que no tenga un programador de dos socios, no lo voy a hacer. Porque en la primera empresa que tuve, que también era tecnología, no tuve este, un programador de socio. Y me di cuenta que me iba a salir muy costoso o que todos los recursos de la empresa se iban a ir en el tema de programación. Así que yo dije, si voy a volver a hacer una empresa de tecnología, es clave que haya un socio estratégico que sea de programación. Así que un amigo, yo soy estudiante de Derecho, eh, y un amigo que estudia programación, le preguntamos si quería ser socio, y él me dijo como que bueno, todavía no estoy en ese nivel, pero hay un chico que es el mejor estudiante de la clase. ¿Qué tal si se reúnen y miran a ver si es factible? Me lo presentaron, todo fue por llamada, porque era pandemia, así que hicimos una videollamada, lo conocí, me mostró más o menos lo que había hecho la verdad él estaba empezando estaba solamente en segundo año de programación pero sabía bastante no había tenido tantos proyectos pero sabía y entendía la visión que yo tenía así que le expliqué el proyecto y desde un principio me dijo que sí eh, y la verdad ha sido una la, o sea como yo les digo fue un golpe de suerte porque nos llevamos muy bien eh, tenemos muy buena sinergia en base a las ideas, en base a cómo queremos darle vida a la aplicación. Él ha aprendido mucho a lo largo del camino, quizás muchas personas hubieran dicho yo quiero a alguien experto que sepa. A nosotros nos tomó quizás un poquito más tiempo salir, porque él estaba aprendiendo a programar. Eh, y hoy en día es uno de los programadores que lo he sentado con empresas gigantes que tienen que ver con temas de finanzas, con temas de tecnología y él está al nivel y a la talla de la mayoría de programadores entonces quizás no es conocer a alguien que sea la persona más experta del mundo sino darle la oportunidad a alguien que tenga las ganas y que quiera aprender y la verdad es que eso nos ha dado unos frutos bastante grandes maría camila y qué acuerdos han hecho ustedes como socios para que la relación fluya bien <risa> Él es una persona muy tranquila y yo soy una persona que todos los días tiene ideas. O sea, yo todos los días llego, Alejandro, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Eh, siento que de parte de él para mí, eh, él para mí es lo máximo porque yo le doy las ideas y siento que soy yo más como que vamos a hacer esto, esto, esto, esto, esto, que él como que okay, camina, relájate, hay que darle con calma, sí se puede hacer, pero todo lleva su tiempo eh, y creo que ha sido entendimiento. Dos somos, los dos somos personas completamente distintas. Siento que él es un poquito más introvertido. Yo soy muy extrovertida, pero nos hemos logrado complementar. O sea, yo he sido la cara, por lo menos de facto, en todo lo que es el área comercial, redes sociales, marketing, PR. Y él ha sido la cara en todo lo que es el tema de tecnología. Entonces, es como tener esa confianza y ese respeto mutuo de saber de que tu socio sabe lo que está haciendo, y tener esa confianza de que ambos este, podemos trabajar en conjunto, pero siempre respetando eh, cada una de las actividades que el otro hace. Bueno, y en la parte comercial, ¿cómo les ha ido? ¿Qué, ¿Qué estrategias han implementado para llegarle a ese mercado? Bueno, la verdad, como yo te digo, esto para nosotros creo que para los dos era un tema de un juego. Hace poco, hace como... Seis días tuvimos un récord de ventas que los dos nos sentamos y dijimos, ok, esto es realidad, eh, o sea ya no es un juego, ya es realidad. Eh, y creo que al comienzo los dos estábamos viendo qué hacer con nuestras vidas, o sea, éramos muy jóvenes, era un proyecto que, que aunque teníamos bastantes sueños, eh, todavía eran eso, eran sueños, eh, y poco a poco fuimos implementando temas innovadores. Yo no te voy a decir que yo seguí un libro de estrategias, sino que yo decía, eh, lo que yo hago todos los días es ver videos en TikTok y en Panamá por lo menos estaba entrando el tema de la facturación electrónica y un, algo que nos salió muy bien fue que yo ese día en mi cuarto me vestí, me puse un vestido formal, agarré mi celular, prendí la cámara e hice un video sobre facturación electrónica el día que estaba entrando la facturación electrónica a Panamá y ese video llegó a más de 500 mil personas eh, y en Panamá nada más hay 4 millones de personas. Así que llegamos a un nivel súper grande de la población y desde ese día la gente empezó a seguir a Factu, empezó a preguntar qué era Factu y ni siquiera habíamos lanzado Factu. Para el momento que lanzamos Factu, ya teníamos alrededor de 10,000 seguidores en TikTok y alrededor de unos 1,000 en Instagram. Entonces, primero, antes de quizás lanzar la aplicación, tuvimos un estudio de mercado gracias a las redes sociales eh, que nos permitió saber qué era lo que querían nuestros clientes nos permitió saber qué eran los servicios que teníamos que ofrecer, nos permitió saber qué era el interés del público y las fechas en las que teníamos que lanzar. Y también como es un tema financiero, eh, las personas se sentían bastante emocionadas, principalmente porque nuestro lema es que hacemos que paguen impuestos, eh, menos impuestos de forma legal. Así que todas las personas yo creo que quieren pagar siempre menos impuestos y si lo haces como la ley te lo permite. Y nosotros somos súper informales. O sea, yo creo que eh, no hay nadie hablando de finanzas tan simple y de impuestos, poniéndolo en palabras tan simples, que a niño de cuatro años lo puede entender. Así que ese fue como nuestro diferenciador en las estrategias que hicimos eh, y también como crear ese sentido de comunidad eh, con nuestros clientes, con nuestros usuarios, y tener ese sentido de cercanía de que estamos día a día compartiendo sus historias, eh, revisando sus comentarios, viendo qué a ustedes les interesa para nosotros poder aplicarlo a una herramienta que les va a ayudar todos los días. María bueno, Camila, finalmente nos vas a regalar dos recomendaciones desde tu experiencia para que los emprendedores que ven el programa en diferentes países eh, pues también les vaya muy bien a la hora de emprender. Ok, lo primero es investiguen, pero no retrasen salir por temas pequeños. Eh, algo que aprendí es que uno siempre puede salir con el mínimo viable. Eso te va a ayudar a por lo menos salir y ya a medida del paso del tiempo vas a ir mejorando. Eh, no esperen a que todo, a que sea perfecto porque si nos ponemos a esperar a que sea perfecto, eso nos va a tomar uno, dos, tres años en salir y la verdad son uno, dos, tres años que puedes perder de experiencia, de aprendizajes y de quizás encontrar personas que una vez ya estando en el mercado o ya haber lanzado, te puedan ayudar a hacer esa aplicación perfecta en mucho menos tiempo. Y lo segundo es que encuentren un buen equipo. Yo por lo menos yo digo que yo, yo en facto no hago nada sola, o sea, yo dependo de todo mi equipo. Y poner mi confianza en cada una de las personas que están dentro del equipo es súper importante porque sé que uno solo no puede hacer todo. Así que si tú pones la confianza en las personas que están día va a ser mucho más fácil llegar a metas y quizás cumplir objetivos eh, que si lo haces tú solo o que si depende eh, todo de ti. María Camila, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias por tenerme y, y bueno, espero que hayan, eh, les sirva un poquito estos tips que les estoy dando. Vamos a repetir esa despedida, por para para que nos quede bien. Dale. Ok. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y espero que les haya servido muchísimo conocer mi historia y estos tips que les Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción Consciente.